¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso aquí en la cabina del Pato, un programa dedicado al deporte motor más cerca de ti. Gracias por visitarnos en nuestra página www.elpatorrojo.com Nuestros micrófonos ya están abiertos para comunicarnos contigo a través de nuestra plataforma radiovisual donde puedes escucharnos y vernos en tu móvil a cualquier hora del día en nuestro sistema responsivo, un nuevo sistema que estamos estrenando en esta página, en este portal dedicado al deporte motor y más cercas de ti. Recuerda que para nosotros tu suscripción es lo más importante. Búscanos en wwwelpatorojo.com y suscríbete a nuestro canal en YouTube para que recibas nuestras notificaciones de todos los programas grabados y en vivo ...que aquí estaremos produciendo en compañía de nuestro amigo Salvador Carrillo... ...el gurú del off-road... ...y pues eh, desde luego con el apoyo de nuestro cronista Alfredo Polanco... ...quiero mencionar también en esta ocasión... Eh, eh, ...y agradecer la, la participación y el apoyo siempre de nuestro webmaster Eduardo Lalo Núñez que desde allá, desde La Paz, del servicio Jason, Jason perdón, eh, nos eh, hace el favor pues, de estar llevando la administración, el diseño y todo lo que tiene que ver como responsable de este, este portal. Y desde luego en controles técnicos y comunicación, Dante Isaac Ruiz, que nos acompaña, es el responsable, pues de que esta señal esté llegando a través de la internet, a través de la web, a ustedes, donde quiera que te encuentres, y eh, pues eh, también a todos ustedes que tienen que ver con el automovilismo, a los floristas que están a la espera, como dice Sabe, ahí atrás, la vieja escuela, eh, esperando a que activemos los botones de la pato señal, súbete y comparte tus mejores momentos del off-road a través de tu móvil, estamos en la cabina del pato. Y bueno, Xavi, eh, ¿qué te parece si entramos ya de lleno a la información? Yo sé que se te están quemando las habas, ¿qué te parece si compartimos el rol de competencias internacionales y nacionales también eh, para esta temporada 2018? ¿Qué nos tienes tú por ahí? Gracias Norman, pues mira, eh, calientito, calientito el, el rol de competencias. Eh, lo, por lo pronto tendremos lo que lo que sucederá, sucederá en la baja. Eh, próximamente estaremos eh, dando a conocer los calendarios nacionales y algunos campeonatos de diferentes estados de la República. Por lo pronto vámonos con la baja, con la actividad que habrá eh, este 2018. Y iniciamos con. con, con con las grandes ligas, con Score International, que en esta ocasión, en este año, eh, nos vuelve a presentar cuatro eventos importantes, cuatro carreras que culminan con, con, con la madre de todas las bajas, y arrancan con la, con la San Felipe 250 en el mes de abril. Es un importante evento eh, en el que mucha gente piensa 250 millas son facilísimas, pero creo que es... Son 250 millas de tortura. Los que conocemos esa zona sabemos que no es nada fácil. El, básicamente decir 250 millas es, es decir el infierno en 250 millas. Así que interesante, interesante la carrera, interesante el lugar. San Felipe un pintoresco pueblo allá en el, en el Alto Golfo. Eh, creo que está por demás decirlo que la gran afluencia de gente... Siempre, siempre impresiona y revoluciona a ese pueblito tan paradisíaco eh, Posteriormente en abril, en perdón, en mayo eh, Baja 500, otra carrera ícono eh, para, para Score International cumple su 50 aniversario allá en Ensenada eh, También muy importante eh, la historia, eh, la ruta eh, eh, Y sobre todo muy importante eh, el afluente de de gente de todos los países que vienen a, a, esta, a esta magna carrera y continúa en septiembre una carrera nueva para Score que parece le dio un poco de resultados eh, es la Tijuana Desert Challenge es su segundo año consecutivo y bueno pues ahí pegado a la frontera pues también, también Score tiene asentados sus reales termina termina con la, con la Ma a la madre de todas las bajas, la baja 1000 con su 51 aniversario, así que eh, creo que estará movidito por ahí Score, la gente ya preparando sus unidades, los que van a participar en el campeonato y sobre todo que eh, sigue viniendo a, eh, con su preferencia a, a, a, a la baja, a México, Score sigue su tradición de... De continuar haciendo puros eventos en México Y eso es importante Para, para la gente eh, De acá de, de México Porque, porque pues eh, De alguna manera Está invitando a los pilotos nacionales Cada vez más a participar Les está cerrando el ojito Y, y, y creo que si sí están, sí están eh, eh, Los pilotos mexicanos Ya muy enfocados A, a competir en el SCORE Y bueno eh, Eso es lo que nos, nos está ofreciendo en esta ocasión Roger Norman siempre y, y buscando nuevas actividades así que no esperemos por ahí que el año que entra haya algún algún cambio drástico pero sí algunas novedades en, en, en cuanto a lo que pudiera presentar score eh, vámonos con la con el campeonato de de bueno esa no es un campeonato es una carrera con norra con norra la la famosísima eh, e histórica carrera de, de Norra La verdad que año tras año Va sumando <coughs> Competidores, va sumando eh, Autos Que Ya estaban guardados Autos que ya estaban por ahí eh, Algunos como museo Otros como Ya prácticamente como eh, Pues de Dados de baja eh, Los están activando Está ahorita muy importante La, la, la reactivación de carros viejitos para Los famosos para, para Legacy Así es Los históricos sí. Entonces mmm, creo que este año Le van a sumar nuevas unidades Y claro que es interesante Es interesante para Mike Perlman eh, Repetir la ruta De Ensenada a Los Cabos eh, Esa famosa carrera Tipo rally en la que nos marca tres etapas la primera es que en Bahía de Los Ángeles eh, la segunda en Loreto eh, y la tercera pues ya en La Paz para llegar a la meta así que es importantísimo eh, el formato eh, eh, es importante eh, eh, la promo promoción y proyección para, para todo Baja California Sur y Baja California Norte así que pues Norra estará en el mes de abril eh, pues Ahora sí que caminando por toda la baja eh, Continuamos con, con las carreras del campeonato de CODE eh, es, una, es una organización que se encuentra en el estado norte Básicamente eh, en la zona de Mexicali Y ellos se están arrancando en febrero con la carrera Grand Prix eh, Continúan en marzo con una carrera que ya se está haciendo muy importante Que parece eh, empezó con una idea innovadora Que es es la carrera Racing for Boobs es una carrera un poco altruista y de alguna manera pues la gente ha estado dándole la aceptación y dándole la seriedad que, que, que enfoca este deporte en esa, en esa en esa en ese ramo altruista y en mayo continúan con la carrera nocturna y en Mexicali, en julio con la carrera hechicera y en Tecate y en octubre Terminan con un, con, perdón, continúan con un gran óvalo que es Mexicali, San Felipe, Mexicali, una ruta también bastante demandante en la que parece que día tras día está agarrando más adeptos, eh, muy importante para, para la gente que participa del campeonato de CODE y cierran en diciembre con la ruta Mexicali-San Felipe, también carreras que están dentro del gusto de mucha, de mucha gente de, de allá del estado norte. Eh, y sí, cabe, cabe mencionarlo que están eh, ellos también captando un poco de, de pilotos de la zona sur de Estados Unidos Y de la parte de Sonora y de Sinaloa Que, que vaya que, que también está creciendo un poco el automovilismo ahí O no un poco, un mucho eh, Así que CODE nos presenta sus seis eventos y continuamos con récord, la carrera la, las carreras que presenta récord son en, en básicamente más pegado a la zona de Ensenada eh, que Ellos inician con, en marzo con la, con la carrera que se llama La Vuelta 200 Y continúan en junio con San Felipe 250, es una carrera eh, también importante como lo, lo mencionamos hace rato En octubre continúan con San Vicente 200 y cierran en diciembre con la Race Ready 250, también es una carrera importante para récord en la que eh, muchos pilotos están interesados en participar siempre porque pues, el clima es ad hoc, eh, la ruta está especial y pues se van con la última del año que es, que es precisamente en diciembre, a mediados de diciembre. Y llegamos a lo que es la Baja California Sur. El campeonato estatal está ofreciendo en este, en este año siete eventos. Ya inició en, en, en enero con la pasada Escape 300 acá en, las, en la población de Los Barriles. Y continuará ahora en marzo con las fiestas tradicionales de San José del Cabo en la Tormenta del Desierto. En una pista eh, pues interesante para mucha gente y, y sobre todo... Eh, de, mucho, de mucha afluencia por, por la gran cantidad de, de automóviles que hay acá en la, en la, en la parte sur del, del estado eh, continúa en mayo con la tradicional Dos Mares 500 que este año llega a su edición número 25 eh, importante será que eh, se estará echando la casa por la ventana a decir de, de su promotor, eh, importante la fecha, 25 años no son fáciles eh, se ha se ha convertido en una tradición que ya ha trasbordado la frontera eh, traspasado y sobre todo que eh, cada vez agarra también más, más adeptos, más público más pilotos, más, más gente involucrada, entonces eh, el 25 años de las dos mares, pues lo estamos esperando con, con ganas parece que será un, una, una una carrera bastante interesante con algunos pequeños cambios por ahí que ya hemos nos hemos enterado que son para mejorar que son para mejorar la ruta que son para mejorar el desempeño de los pilotos y sus unidades así que esperen por ahí la, la información para previo a, a, a la carrera eh, y de ahí nos vamos a, a, a la coyote 300 en el mes de junio la, la tradicional carrera coyotes que el año pasado salió de, de acá de la zona de todos santos que parece que gustó bastante parece también que repetirán la, la ruta entonces este Coyote siempre tiene eh, bastante participación esperamos este año sea la excepción y en julio la tradicional Cabo 250 que el año pasado es, logró crecer bastante eh, y cada vez crece más es, este año pues repite ruta repite ruta y bueno pues acá en Cabo San Lucas está preparándose todo para que esté listo para el mes de julio en septiembre nos, ire, nos iremos a, a Loreto con la Loreto 400, también un, un, un evento importante en la parte media de la Baja California Sur, eh, un paradisíaco lugar en el cual pues mucha gente aprovecha de ir a ver el evento, de tomar unas vacaciones y, y bueno, creo que, que la mesa está servida para visitar de nueva cuenta a Loreto este año, y en noviembre cierra el campeonato con una carrera de short course en San José del Cabo eh, también importante, también eh, eh, evento que, que, que el año pasado ya se realizó. Y que bueno, pues este año esperamos que, que tenga también la aceptación bastante, bastante interesante. Y con esto ya cerraría el Campeonato Estatal de Baja California Sur, eh, sus siete eventos. Así que, pues mucha actividad, mucha actividad. Ah, todavía falta sumarse por ahí algunos eventos más que se están dando. Eh, Aquí en la parte sur, que no, no los nombramos por no tener a la mano ahorita los, los calendarios, pero este también por ahí arrancó un campeonato aparte o un serial, o no sabemos exactamente cómo está, pero. Este, en la medida que tengamos la información la estaremos pasando por aquí creo que la apertura para todos está y, y, y en cuanto tengamos la información luego luego estaremos transmitiendo bueno pues ahí está mucha actividad Sabi demasiada mucha actividad la, la baja eh, no, ya, ya ya no se sabe si cuando tiembla por el off-road o tiembla por la, por la falla de, de, de San Andrés el día que tiemblen juntos pues yo quisiera estar ahí eh, y aprovecho, aprovecho, Sabi, de, de hacer, de, re, de, de recordar aquella, aquella frase del de célebre Southish, a quien hacemos honor en nuestra página, en el portal www.elpatorojo.com, en la parte de abajo eh, tenemos eh, tendremos para ustedes siempre pues, una cita, ...una cita de algún personaje importante... Eh, ...para este eh, deporte... ...que es la máxima expresión del automovilismo... ...y dijo Xavi eh, una ocasión que estuvo por acá... Eh, Fish me recuerdo nos reunimos por ahí... ...en el estadio de béisbol en, en San José... Eh, ...y en donde... <coughs> Como siempre eh, se ha eh, preguntado eh, la gente ¿Por qué Southfish eh, no ha organizado una carrera de sur a norte? Es decir, saliendo del de <coughs> final de la península hacia el norte eh, Cruzando a lo largo eh, la península para finalizar en, en Ensenada, eh, recordar que desde 1967 y a la fecha, este, pues esa carrera no ha roto el compromiso, eh, con la tradición de salir del puerto de Ensenada, y llegar a la ciudad de, de, de La Paz, le hizo una pregunta a uno de los compañeros, eh, periodistas de esta especialidad eh, Que si porque eh, no lo hacía de esa manera Y se eh, arriesgó un poco más eh, Preguntándole cuándo haría esta carrera Y pues eh, al contestar eh, Southfish cuáles eran las razones Por las que no hacía una carrera En el sentido eh, Contrario a lo que la tradición eh, Le ha marcado Y que ha sido muy respetuoso Desde luego Southfish Contestó con algo así Si mal no recuerdo Y te quise compartir con ustedes Dice Cuando Dios hizo la baja Seguramente Estaba pensando en off -road. Esa frase, esa cita eh, me quedó en la mente, eh, Savi, eh, y a partir de ahí miré la baja de otra manera. O sea, eh, la vehemencia, el respeto con lo que eh, Southfish eh, se refirió, como se refirió, este dando respuesta a aquella pregunta de, de, un, de un reportero, de un compañero, este, cuando Dios hizo la baja, seguramente estaba pensando en off-road, yo creo que, que Fitch fue, además de un entusiasta eh, muy eh, eh, dinámico en, en el, el off-road, desde sus tiempos, ¿no? uh -huh. cuando él escribía en aquella revista eh, Hot Rod, este, para Mickey Thompson este, pues ya, ya estaba eh, sembrando la, la semilla que pues nosotros de alguna manera estamos continuando ¿no? en, esta, en este renglón de la, de la comunicación y pues eh, como como cuerpo sancionador eh, del, del, de la carrera eh, eh, tú estarás de acuerdo que fue Es el eh, Para mí es el El, el, el hombre hecho Off-road eh, Todos conocemos el reglamento Precioso de, de De SCORE Que ha permitido el desarrollo este, De todas estas categorías eh, Los monstruos De la baja como le llama Gabriel García a quien enviamos Nuestros saludos y respetos A través de esta señal, este, 150 millas eh, de velocidad eh, en, en el desierto, pues no son fáciles, ¿no? No son fáciles, hay que, yo creo que ustedes que tienen la responsabilidad de cuidar que esas 150 millas para lo que fue construido ese vehículo, como es los Trophy Truck o los Street Truckers allá en en de Desert, eh, el piloto la disfrute, la disfrute el, el, el público. Y eso es lo espectacular de, de, de este tipo de, de, de automovilismo, Xavi. ¿Qué nos comentas? Sí, Norman. Eh, no hay que dejar de lado eh, que por cada que por cada evento de un promedio de 80 carros tenemos, no sé, 12, 15 mil aficionados viendo viendo una carrera, por decir algo de ruta de una ruta de 200 kilómetros, 250 kilómetros, 15, 20 mil, cualquier cantidad de gente. Eh, es importante, es importante eh, eh, mantener ese respeto y ese equilibrio entre el piloto, el carro y el público. Eh, las velocidades son impresionantes, lo que, están, lo que están desarrollando. Y estamos hablando de 150 millas en una parte en la que puedes... No, no puede de ser una recta en una parte. Pero los promedios se manejan entre entre si el tope de 50, 150, 50, 50, 60 millas son los promedios de, de velocidad ya total de en una carrera. Así de es, es en los carros más uh -huh. rápidos. Pero sí me ha tocado verlo de infinidad de veces eh, en las partes donde están muy malas los carros caminan demasiado rápido también, demasiado rápido para para para para lo malo que está el camino. Entonces la gente ya sabe, eh, acude a esos lugares, acude a los lugares donde hay rampas, entonces sí es importante que mantengan la seguridad cada quien, eh, se responsabilice un poquito de como aficionado, como como a veces hasta como miembro de un equipo, de, de, de guardar cierta, cierta compostura, porque pues no sabemos qué puede pasar con un carro, o sea, 150 millas es un... Y lo que hemos visto, <coughs> lo que hemos visto es que la, la, la gente pues se apasiona, y, y, y se pega la ruta prácticamente abren la puerta humana la valla humana para que pase un, un vehículo que viene a un promedio de 50 o, o, o más millas de, de velocidad eso sí es impresionante una ¿no? a, a, afortunadamente eh, eh, habría que separarlo yo creo ese, ese tema en, en, por por por zonas no a, acá la, la gente de la baja california sur todavía no, no tiene esa, esa, ese arrojo ¿no? para estar así tan pegado en la ruta eh, esto yo lo he visto demasiado pero en la parte norte ya con la famosa San Felipe por así decirlo que inclusive me ha tocado estar y, y tú te paras en el camino a un lado este, una zona segura según tú y de repente te pasa un carro por la espalda y dices ¿tú qué que está pasando aquí no, no hay cientos de, de, de, de, de, de posibilidades de que pase un carro por diferentes lados eh, entonces eh, acá los terrenos son un poquito diferentes y no hay tanta tanta eh, <coughs> este, oportunidad de que la gente esté tan pegado al camino. Eh, sí es importante y porque pues así pasa en todos lados eh, la aglomeración de gente en, de, en zonas ya determinadas muy específicos, fíjate curiosamente muy específicos de, en cada carrera. Como Por ejemplo, el famoso brinco del borrero, exacto, el, el Santo... Ojos Negros, Negros este San Felipe, la rampa de San Felipe, vaya, eh, exacto, eh, estamos hablando o sea, de la parte norte y de la parte sur, pues eh, que son muy espectaculares, exacto, son muy espectaculares, muy espectaculares ahí espectacular. es donde se reúnen, eh, cualquier, cantidad diría, cualquier cantidad de gente, ah, veces, así es eh, miles, cientos de, de, de miles de gente. Me acuerdo aquella eh, baja Mil... Eh, por allá, por el... Eh, ¿Qué te diré? Eh, fue antes de la, de la 2000, que rompió récord. Estaban diciendo eh, en las eh, noticias, las primeras veces que yo incursioné por allá en las cabinas de la ciudad de Ensenada, <coughs> que había eh, eh, llegado hasta 300.000 mil gentes circulando... En torno a Ensenada La carretera a San Felipe La carretera acá A Santo Tomás Que es el circuito, te recordarás uh -huh, que claro. por ahí Sube o bajaba La, uh -huh. la, la, la, la carrera 300.000 mil Gentes, en aquel tiempo no, no, Era más que la, que la población que teníamos Aquí en, en, en, en Baja California Sur, si quieres Así ¿sí? es este, un, un, un, Una Una cantidad de gente impresionante. Entonces el tema de seguridad, ¿sabes? Que estaremos tratando aquí, eh, pues siempre irá en ese sentido, ¿no? Eh, preservar este, la seguridad de, de los pilotos, preservar la seguridad de, del, del público, del público aficionado y pues todos aquellos que se involucran, porque casualmente vas pasando por, por un lugar y te encuentras con este evento, este, y pues te involucras, ¿no? Mucha claro. gente que, que con los que yo he hablado, que se han quedado, incluso que son corredores, y que por casualidad tropezaron con, con, con el evento, se quedaron a, a, a verlo, les gustó, y ahora andan, andan corriendo, tienen, tienen sus carros. Así es, así es, ¿no? este <coughs> es fortuito a veces para mucha gente, me ha tocado también a mí verlo en, en diferentes partes. Eh personalidades de otro ámbito artistas, etcétera que no conocen y que por hacer el destino se encuentran ahí donde está el evento, pues se acercan a ver se acercan a ver. y en muchos ha quedado la, la semilla sembrada ahí como para en alguna ocasión incursionar en esto, okay. y eso es importante, ¿no? ¿por qué? porque se amplía la gama ya no eres nada más el piloto que te gustan las carreras, no, tú, tú tienes otra actividad muy diferente a esto y, y de alguna manera te gusta involucrar gente, ¿no? Pues eh, yo mencionaba en un en un video que está ahorita circulando mucho en, en, en las redes, que comentaba yo que estamos, que estamos a, a creando una nueva generación. Incluso este video yo se lo envié a nuestro amigo Roger Norman y él lo, lo, lo circuló y le llamó mucho la atención. es un es un, es un es un embrión, es un bebé dentro del, del, del vientre Y que ya le está metiendo los cambios y las pataditas Que sentía que uh -huh. siente la, la, la madre las del clochazo y <risa> sí. Por ahí Entonces, pues yo creo que, que a lo largo de los años Recordar que tenemos ya eh, Aquí en Baja California Sur Pues más ya, ya le estamos llegando ahora sí que a los 60 años ¿no? Porque aquí inició aquella famosa carrera la terrizureña en 1955 eh, 12 vehículos modelo a que recorrieron eh, en, en modo de competencia este, desde la ciudad de la paz eh, por la sierra hasta san josé del cabo pasando por por la, la los pueblos de de Barriles, Santiago, Miraflores... todas esa parte de ahí... Vieron pasar esos vehículos... En aquel tiempo en donde no había carreteras por acá... Eh, solo brechas... Ajá. Y pasaron por aquí... Por Cabo San Lucas... Eh, Pescadero, Todos Santos... Y finalmente en la Ciudad de La Paz... Ese recorrido eh, famoso de la Territureña... Por allá en 1955... Lo celebramos en, aquel, en aquella ocasión... Sabi eh, juntos en el campeonato... Me eh, parece que en el 2006... Eh, celebramos los 50 ah, años ¿sí? del, del off-road. Me, me tocó trabajar eh, de la mano contigo. Y, y pues, una gran experiencia, ¿no? El, el, el sabor de boca que queda, eh, pues, eh, recordar, ¿no? Con honor a, claro, claro. a, a toda esa gente que eh, participó en, estos, en estas. y que son los pioneros, ¿no? Que son los pioneros de, de, de este tipo de automovilismo aquí en Baja California. Y ahora le está tocando pues a Norra y a, a Score celebrar sus 50 años, a partir de 1967 que, que um, tuvieron su primera eh, baja mil o las mil millas mexicanas, uh -huh. como, como, como le llamaron. ¿no? La famosa Mexican mil. La famosa Mexican mil. Pues, ¿qué te parece, Sabi? Eh, tengo aquí eh, abierta la página un nuevo sitio de el patorrojo.com que estaremos estrenando ya próximamente. Yo sé que, que la vieja guardia está ahí eh, esperándonos. Eh, pues obviamente para a un clic de, de activarse, ¿no? A un clic. Me recuerdas, me recuerdas ahorita, me recuerdas ahorita aquella ocasión. Te has de, eh, de acordar que invitamos a, a, al eh, señor Ivan. Iron Man Stewart, Ajá. porque pues, eh, eh, me, me dejó bien clarito que siempre su nombre eh, llevaría el Iron Man, uh -huh. okay, por el eh, reconocimiento de las carreras de tantas vaca miles, no me recuerdo ahorita cuántas, ya estaremos juzgando este, eh, eh, eh, entre los... Eh, eh, récords de esta carrera Baja aprovechando no estamos tarde, este es el año en que estamos celebrando realmente este, la nueva era eh, la segunda parte de, de, la, de la década del, del automovilismo, estaremos siguiendo eh, pues, el arranque ¿no? que es precisamente este año y con esta actividad que acabamos de, de ver ahorita en este rol de competencias que nos hiciste el favor de compartir y este, que eh, decía eh, Ivan Stewart cuando enlazamos la página del Pato Rojo y la ProTrack de, eh, de, de él, este, eh, al sentarse en, la, en el escritorio enfrente de la computadora y, y, y le dijimos pues que, que le diera enter para enlazar las, las, las dos páginas, esto fue lo que dijo él él preguntó, eh, que sí que es lo que tenía que hacer frente del teclado y, y le, le repitieron eh, dale, dale enter entonces aclaró eh, dice mira eh, yo puedo correr un, un, un carro a 130 millas que era lo, lo de aquel tiempo 130 millas por hora en, en, el, en el desierto y no me da miedo pero estas cosas me dan pavor <risa> eh, Fíjate eh, lo, lo que era, ¿no? Ahora yo lo miro muy activo en, en Facebook. Ajá. Eh, tiene su cuenta y este y nos visita. A él le gusta mucho. Eh, pues ya sabes, ¿no? Uh -huh. es, es un gran, gran platicador. Pues bueno, aquí tenemos, Savi, eh, lo que será el nuevo formato de, de la página www.elpatorojo.com eh, Es una Es una página eh, En un nuevo formato Responsivo, esto quiere decir Que tiene una respuesta Inmediata eh, Y eh, Tiene eh, una composición Más amigable, más clara Más moderna, más liviana Muy fresca eh, En su sección de, de Visitas eh, Está ofreciendo eh, los titulares, me parece que son eh, 4 o 7 eh, notas, una nota titular siempre, en esta ocasión la ocupa eh, Score International por eh, la distinción que recibe Roger Norman del gobierno de Baja California y pues serán eh, ajustado a, lo, a la modernidad, ahora sí, eh, notas cortas que nos estará ofreciendo. El, el, nuestro cronista Alfredo Polanco, eh, notas eh, muy fáciles de digerir, y eh, también eh, eh, Alfredo Polanco nos estará ofreciendo la voz, la voz una audionota que estará ubicada al pie de la, de la nota de texto, y este, pues que nos da la opción ¿no? de, de, de leer para quienes les encanta eh, leer, disfrutar, desmenuzar la, la nota y para quien la, le, le gusta escucharla, ¿no? Claro, claro. La, la melódica voz de, de Alfredo Polanco, quien se ha ganado el título de la voz latina. La voz latina. De, de, la de, voz, de, voz congelada, hacer ahorita, ¿no? Eh, pues yo creo que ahorita <risas> no mueren ni los dedos. Este y pues esa es la, la, la novedad que estamos ofreciendo perdón ando un poco malo de, ya ves que, que está de moda no andar ronco ahora uh -huh. con el calor eh, y eh, pues eh, eh, si quieres compartir fíjate si quieres compartir el, la, la la audio nota eh, pues tan fácil como seleccionarla y copiarla en <coughs> la dirección en tu en tu facebook que eso pues obviamente pues nosotros lo agradeceríamos muchísimo porque pues de eso de eso vivimos de eso vivimos del, del, del medio este y pues eh, pues aquí la, la chorcha ¿no? en, en, en cabina que estaremos este, comentando también lo que nos envíe la información que nos envíe eh, alfredo aquí en lo que pues, prácticamente es eh, tu revista web uh -huh. porque pues será él el responsable no de estarnos eh, enviando la, la, la información y pues mira vamos a ir a un corte eh, sabe y regresamos para explorar en, en la página eh, me está enviando a un corte eh, controles eh, técnicos eh, recuerda que estamos aquí en la cabina del Pato Un programa dedicado al deporte motor Más cerca de ti Muchas gracias por visitar nuestra página www.elpatorojo.com Y pues nuestros micrófonos ya están abiertos Para comunicarnos contigo A través de esta plataforma radiovisual Que estamos estrenando En donde podemos escucharnos Y vernos Vernos en tu móvil en cual, A cualquier hora y en cualquier lugar en el que estés gracias a nuestro sistema responsivo recuerda que para nosotros tu suscripción es lo más importante búscanos en www.elpatorrojo.com y suscríbete suscríbete a nuestro canal youtube para que recibas nuestras notificaciones a través de, de estos programas eh, grabados o de eh, en vivo que estaremos eh, transmitiendo para ti también disfruta la nueva versión de nuestro foro Bulletin 5 en el que además de tus comentarios, ahora puedes subir la fotografía y videos de tu cuenta durante los eventos en vivo donde te encuentres en cualquier lugar del planeta. Súbete a la señal y comparte tus mejores momentos del off-road a través de tu móvil. Regresamos.